La organización termina provocando un daño mayor que, que lo que a veces se ve, pero si sí lo palpita constantemente en los sectores más vulnerables que necesitan un lugar para alquilar. Y vos fíjate, eh, eh, los inmuebles al estar realizados, eh, la especulación crece y los aumentos de la vivienda crecen por, por, por este tipo de aumentos. Hoy en definitiva muchos sectores que tienen un poder adquisitivo mucho más grande y que tienen viviendas o propiedades deciden no alquilarlas y directamente eh, provocar que estos desajustes económicos viste yo creo que si no se toman medidas al respecto, efecto la situación cada vez es más grande. bien se han encontrado ya con este tipo de casos Victor? En estos últimos días? En estos últimos días no. Yo, es que no es de hoy. Eh, eh, hace meses que venimos con un dólar que sube y sube y en definitiva cuando baja no se aplican las bajas. Eh, y ahí empieza la especulación de no alquilar o de no, o no vender o, o dejarlo vacío porque conviene. Eh, entonces, al a suceder eso, lo que hace es un retroceso a la oferta, y cuando hay un retroceso a la oferta, la demanda termina siendo mayor, como sucede, encima que gran parte de los sectores inmobiliarios no están de acuerdo con la ley, y se termina, también eso influye, porque se termina diciendo cosas que realmente no son las reales. Eh, y bueno, este desconcierto que genera, no solo el dólar, sino algunos entredichos mediáticos de... De, de actores de, de, de medios con un poder mucho más significativo eh, hacen estragos. Muy bien,